Es mala hostia, no sé qué es y dañelo de todo todo me es mala sé de todo me es no sé es de ellos, me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 no te irme, no sé comentar Como no sabía que había que acabar Mandó vueltas con psicotrópicos El cuerpo cuenta que la tentación soy yo Va a calar un loco, regresa a tratamiento Me entero, al centro a matar Con talento que es lo único que queda De todos modos No entiendo nada el lo cuenta para ti y no es suyo, no es su vida y después sopló la los a sí mismo, tú, verculas y salieron a bufu. Tú, verculas y seguir a bufu, no es la base. No es la base porque no me veo en mi horizonte. Triste en los trajes y en Ah. ¡Oh! Mente entretorna, no sé comenzar, como no sabía que había que acabar. Mente torna, no sé dónde si está. No sabía que había que acabar. Mente entretorna, no sé comenzar, como tampoco sabía que había que acabar. Luego, ¿no? dando de vueltas con psicotrópicos. El que no cuenta con la tentación, soy yo la palabra de un loco. Ingreso al tratamiento, altero, presento te a matar con tereo, que es lo único que queda De todos modos, no entiendo nada aunque lo cuenta por ahí y, y no su vida Y no pienso para todas, porque a sí mismo Tú, no, no recuerdo no si se dio el mi lujo, no base No me ve eso porque no lo veo en mi gente Triste por reflejarse en mi localización Por ya que en mi me Mente no sé comenzar como no sabía que había que acabar Mente no sé comenzar como tampoco sabía que había que acabar no sé comenzar como no sabía que había que acabar tampoco. Mente torna, no sé comenzar como tampoco sabía que había que acabar no hablo de ese porque no le veo en mi horizonte. Tristes reflejados en el retrovisor. Mentes eh. eh. tornan Orgullo y desacato, marca de la casa. Orgullo y desacato, marca de la casa. No Es la primera vez que digo aquí sin tus hermoso, que estés movido una uno bien hermoso, tiene veces Sin orientación no quiero rularme Armando uno bien hermoso, tiene Sin orientación no quiero rularme Esquivamos el camino, reducimos lo mejor que tenemos al mínimo ¿Cómo y dónde están los niños? ¿A qué venimos hermano? Te quiero desconocidos yo, yo, yo. Lor, lor, lor, lor. Esto no vale complementos, puntilla Calabato Calabato top, Algo, alien. Lo terror, lo Algo alien, los lo terror, lo peor Alabato boreal, bagatas y Algo alien, los terror, la los surreal los terror, lo peor Alabato boreal, bagatas y ¡Ajesta! ¡Ajesta! ¡Ajesta! me ¡Ajesta! el ¡Ajesta! esto que palpo por mis siete brazos No sabes lo lejos que viajo lo No sabes lo lejos que viajo Siento como que es la primera vez que vivo aquí Siento esta movida Armando uno bien hermoso Que me deje sin orientación No quiero rular más no como que estás feliz cuando es triste, podemos llegar a perdernos. No sabes lo lejos que viajo No, no te vayas tan lejos Moscajo, moscajo Niño anciano, bicho, verde, mal maestro